Queridos amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con fundadores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes más brillantes, las personas que están cambiando el mundo a través de la tecnología, están aquí con nosotros conversando. Mi nombre es Osvaldo Torres y el día de hoy tengo un gran invitado, querido Nacho Álvarez, el CEO de Moneypool. ¿Cómo estás, Nacho? Muy bien, Osvaldo. Muchas gracias por la invitación. Encantadísimo. ¿eh? Eh, déjame hablar un poquito de ti primero. Tienes experiencia profesional en temas de planeación estratégico, desarrollo de nuevos negocios, fusiones y adquisiciones. Qué interesante este tema del merchant Acquisition. Tenemos que platicar de eso. Y de capital emprendedor. En el pasado estuviste en Coca-Cola, estuviste en Ignia, y eres egresado al Tecnológico de Monterrey. Hay mucho que platicar, ¿eh? Pero déjame hablar también de Money Pool. Tu compañía, tu startup, lo que estás haciendo crecer, la que está explotando desde el mismísimo cerro de la silla. Qué interesante también, ¿eh? Esto me, me, me, de pronto me vuela la cabeza. Encontré varias descripciones de Moneypool y tú me vas a ayudar a, al final a quedarme con una. Una es una plataforma que permite a los usuarios pagar, cobrar dinero de sus amigos. Es una. Es la plataforma que elimina la flojera o sea, de cobrar a tus amigos, compañeros o familiares o cualquier grupo. Eh, para que tú disfrutes más con ellos. ¿Estoy describiendo bien lo que hacen ustedes o, o me está faltando algo? No, es correcto. Creo que esa es la, la, la idea general de Moneypool. Te ayudamos a recibir pagos de cualquier persona. Eh, amigos, conocidos, compañeros, vecinos. Eh, eh, ya, ya sabes todo lo que involucra alrededor de, de cobrar, de recibir pagos, que es medio incómodo, complicado. Todo eso te lo ayudamos a solucionar. Súper interesante. Fíjate que yo veía que ustedes nacieron para el 2013 y ya tienen un rato operando, ya tienen un rato trabajando juntos. Y, y el boom del fintech fue hace dos años, ¿no? Y se aceleró muchísimo con la pandemia. Entonces, lo primero, y con esto comencemos, ¿cómo le han hecho pues, para no desaparecer, ¿no? Para no irse al, al, al hoyo, Nacho. Sí, fíjate que está bien interesante. Mira, eh, yo. En esa época, en 2013, estaba trabajando en Ignia okay. y era eh, en, por coincidencia, porque la palabra fintech no existía, pero yo era encargado del portafolio fintech. Teníamos dos empresas fintech que no se llamaban a sí mismas fintech porque digo, no, no existía la palabra. Entonces ahí es cuando empieza la curiosidad de, de oye, pues, todo lo que hace falta dentro de los servicios financieros para mejorar su distribución, para mejorar su consumo, para mejorar su eh, evaluación, el producto en sí. No solamente el tema de, de bancarizar gente que tuviera acceso a una cuenta, pero una vez que llegas a la cuenta y bueno, luego, qué? ¿qué qué puedo hacer con ella? ¿Dónde la puedo usar? ¿Qué, qué, qué pasa después? Entonces, así es como nace la idea de, de Money Pool, porque viendo esto y, y una experiencia personal eh, en India, yo estaba encargado de... Yo el capitán del equipo de fútbol de, de la empresa. Pero en la empresa éramos un fondito chiquito y jugaba gente que estaba fuera de la empresa. Y pues ya sabes, cuando estás cargado del equipo, pues tienes que andar persiguiendo a todos. Que vayan, paguen para esta fecha, para que nos puedan rolar. y el clásico con 300 pesos en monedas de un peso porque sacó todo lo que encontró de morralla. Eh, el otro que te dice, hijo, hey, le ando de viaje, pon lo mío y después te pago. Este, ya sabes todo eso. Terminamos. Pagando el último día ahí completando por el que faltó y todo lo que tú quieras. Y ahí es cuando nace la idea de, oye, pues debería de haber un proceso mucho más fácil, mucho más eh, sencillo. Todos somos bancarizados. Todos tenemos tarjetas de crédito o de débito. Tenemos acceso a Smartphone, a Internet. ¿Por qué no estamos aprovechando esto? Entonces, así nace la idea. Yo seguía en Ignia. Esto sale como un proyecto uh, paralelo que okay. estuvo así por año y medio. Y en algún momento dijimos, oye, está agarrando vuelo, parece que trae patas, vamos a dedicarle tiempo. Entonces, en 2015, hacemos el primer intento de, de construir esto. Todavía en 2015, la palabra fintech no era hasta de moda, no sabíamos, pero sabíamos que era tecnología en finanzas. Entonces, empezamos a trabajar en, eh, en esto. Y nos dimos cuenta muy rápido, o sea, en seis meses este, pasamos de tener 10 nuevos usuarios al día a en una semana pasar a tener 100 usuarios nuevos al día, 150 nuevos usuarios al día. Nos empezamos a volver locos con, oye, ya la hicimos, ya encontramos aquí eso. Y cuando te ponías a revisar quiénes eran esos usuarios, resulta que era puro fraude. Era una persona usando 80 tarjetas. De esos que se roban bases de datos de tarjetas y mm. entonces vas a Internet. Y aprendimos ahí que Latinoamérica tiene un gran problema de, de fraude en línea. Es una de las razones por las cuales el comercio en línea no, no termina de prosperar. En México tenemos el no orgulloso primer lugar de fraude en línea en, en el mundo. Chale. Entonces, en ese momento nos echamos para atrás. Entonces, finales de 2015 dijimos, a ver. No podemos hacer una plataforma de pagos sin resolver uh -huh. el problema del fraude. Entonces nos volteamos a ver qué soluciones había en el mercado y los procesadores de pago te ofrecen el oye, pídele este, su estado de cuenta, pídele su comprobante de domicilio. Y todas esas cosas a lo mejor funcionan cuando vas a comprar unos tenis, cuando vas a comprar una computadora. Pero si le vas a pagar 200 pesos a un amigo para una carne asada. Que flojera, pues ¿no? ¿no? Sí, pues no. O sea, Mejor te los doy cuando te vea. Y si no te los doy, pues te los debo. Y si te los debo, luego te los cobro la lo mala. Así, sí, o sea, ¿no? sí, claro. Entonces pasamos tres años, <risa> tres años resolviendo ese problema, porque nadie, nadie nos ofrecía una solución viable. Era, oye, pues es que pon lo que ponen todas las tienditas. Nosotros no podemos hacer eso. Eso mata el negocio. Es una cantidad de fricción que no es tolerable por el, por el cliente. Claro. Entonces pasamos tres años. Bajo la misma marca de MoneyPool sí. recopilando información. Entonces seguíamos teniendo transacciones, pero el propósito de eso era construir un, un motor antifraude que nos permitiera hacer el negocio de las transacciones. Y, y en efecto, logramos bajar el, el fraude de tenerlo en dos y medio por ciento, por ciento. Lo bajamos a punto uno por ciento. Buenísimo. ¿no? Entonces ya con eso, ahora sí dices. Ya, lo, la estructura de costos ya me da para tener un negocio viable, escalable, en lugar sí. de estar creciendo y sangrando, creciendo y sangrando, creciendo. entonces sí. no tiene sentido. Oye, Nacho, ¿y en ese rato cuántos eran? Eh? Porque mire, ya para un modelo antifraudes, un paramétrico, pues ocupas actuarios y ocupas un montón de gente, como dices, analizando datos y, y clusterizando a los clientes por venir, a los que ya conoces. Pues para que no te metan gol, ¿no? Porque justo ese es el problema. A nadie le gusta la cuenta perdida y a nadie le gustan. Eh, esos temas te pueden llevar al, al, al precipicio. Entonces, ¿cu ¿cuántos eran hasta, hasta ese rato? ¿2013, 14, 15, por ahí? En 2013, 14 éramos cero, porque era, todavía estábamos en nuestro trabajo y estará así. En 15, 16, 17, 18, llegamos a ser cuatro personas. A okay. ver. Eh, Éramos un equipo muy chiquito y muy enfocado en un producto que nos ayude a atraer eh, clientes suficientes para generar información. Los primeros que se enteran de estas cosas son los fraudulentos. Los mañosos andan ahí con se enteran. parados. Early adopters. Son super early adopters. Sí. Son super early adopters. Y, este, y está cañón porque toda la fricción que puedo poner sí me evita el fraude, pero me evita mucho más a los clientes buenos. Entonces, esas, esas primeras versiones, ya ahorita estamos en la versión, no sé, a lo mejor la versión 8, 9 o 10 de, del algoritmo. Las primeras versiones eh, las hacía yo muy simples. O sea, eran Excel, como dices, correlaciones, hacer unas de, de clusters, Estos son los comportamientos. Eh, y íbamos encontrando los pues, patrones en... La, la, en la red general, patrones en las redes nuevas, patrones en las redes grandes, patrones en las redes chicas. Mm. Y así fuimos a, haciendo, al punto donde nos sentimos cómodos, como ya tenemos algo, pero nos dimos cuenta y hoy sabemos que esto es un, es un ser vivo. No, claro. puedes, no puedes decir, ya acabé, ya tengo el modelo, porque claro. los, los, digo, los malos son los que evolucionan y están buscando. Y, y siento que a veces es nada más gente colgándose la medalla de que. Ah, yo supe cómo, cómo entrarle. Eh, entonces no están buscando algo en especial, nada más cómo le dan la vuelta. Es que te, te quiero platicar una historia. Ajá. En esa época de 2015, 2016, cuando empezábamos a ver, cada vez que hacíamos algún esfuerzo de, de marketing o de promoción, eh, veíamos un pico y parte, gran parte de ese pico venía de fraude. Y nos topamos investigando en un blog que tenía una entrada que decía cómo sacarle dinero a Monipool. No. Y entonces ahí ya teníamos un primer intento de, de algoritmo y ahí decía este, haz un grupo, invita a tres personas que paguen entre 500 y 1000 pesos. Espérate tres días. Recuerda que la receta de, de lo que habíamos nosotros puesto, ahí estaba y nosotros wow. O sea, nos tienen bien estudiados. Sí. Entonces, pues tenemos que estar evolucionando y adelantándote, <risa> adelantándote, adelantándote. Oye, ya no, sabía, ya no sabía si era hasta, la, ay, mira qué halago, ¿no? Me tienes bien, bien mapeado. Pues, ¡qué horror con la gente! Pero qué interesante. Acerquémonos a lo siguiente, querido Nacho. Yo vi que fuiste a Y Combinator eh, y que pues, tuviste una estancia en Silicon Valley y conoces el, el, el ecosistema, el lugar, la gente. Y te la quiero plantear de la siguiente manera. Eh, ¿Cómo te llega el cambio? O la transformación cultural y personal, o, o me refiero, te, te llegó desde muy joven, estabas estudiando, fue en México, tuviste que ir a conocer estos ecosistemas. O sea, ¿realmente cómo entiendes esto? Porque quiero entender que llega desde IGNIA, ¿no? porque ya tenías como esta visión. Pero, pero cuéntame más o menos cómo, pues cómo te cambió el chip y hoy por hoy estás full time en esto de, de ser founder, de emprender y de empujar tu solución. Sí, mira, está, está curioso porque... Yo, yo siempre tenía la idea de, voy a poner un negocio, no sé de qué, no sé cómo. Okay. Eh, eh, me acuerdo que en los ensayos para la maestría puse que yo iba a poner un negocio más adelante y todo eso. Pero después eh, estoy en Coca-Cola y estoy pensando en Coca-Cola. No, pues todavía no. Eh, ahí sí me doy cuenta que me gustan más los equipos chicos con más influencia en los resultados y más directo en, en la operación. Entro a IGNIA y en IGNIA te empiezas a rodear de todo este ecosistema de, de emprendedores, de, de inversionistas, de aceleradoras. De... En una época donde también era muy, muy temprano en, en la vida de, de este sistema en, en México, esto es 2012. Sí. Entonces el mismo IGNIA, el, el IGNIA al que de hace 10 años al que es hoy, no tiene nada que ver. Este, la tesis del fondo era muy diferente, el tipo de proyectos en los que invertíamos era súper diferente, el involucramiento del fondo era muy diferente. Eh, como que el, todo eso eh, sí me forma como, como la, mi, mi filosofía de, del founder de la startup. Yo salgo de, de IGNIA pensando en esta idea y salgo como que muy estructurado diciendo, mira, es que estas son las etapas por las que tiene que pasar una empresa y estas son los founders. Y así es como están las curvas y los tiempos. Entonces yo la tenía así súper mapeadito. Y cuando salgo me doy cuenta que en México ignear era un fondo que, que invertía por proyecto al menos 2 millones de dólares. Sí, muy bueno. Entonces, muy bueno. Sí, pero entonces eran proyectos que iban más adelantados, que eran. Oye, ya tienes una solución en el mercado, ya estás generando ventas, ya tienes un, una demostración de concepto. Entonces, alguien como yo ya y decía, oye, sí, o sea, crécelo y, y regresa y ya, ya veremos. Eh, y buscando, había como muchos, muchas ofertas de aceleradoras, bueno, y ni había tantas, pero había ofertas de aceleradoras que, que invertían esos 20 mil, 50 mil dólares. Que en ese momento pues, todavía se queda muy corto para lo que necesitamos, pero 2 millones nos quedan muy grandes para lo que necesitamos. Sí, te entiendo, claro. Entonces eh, hicimos nuestros primeros levantamientos con Friends and Family. Eh, hicimos ahí un, un suficiente para ir demostrando el siguiente punto. Cuando entramos a, a, a waco Minero entramos a un programa que no es el programa tradicional que todos conocen. Es un programa okay. que se llama el Fellowship, que era una Fellowship. versión. Era una versión eh, reducida, pensada en etapas más tempranas de, de esto. En lugar de ser 12 semanas, eran 10 semanas y en lugar de ser presencial, era remoto, que es como está hoy. Pero este, era el, el que vienes a Silicon Valley, vienes acá a las oficinas de White Combinator, eh, tienes una semana de kickoff para que conozcas al resto de tu salón y te vas a operar otra vez a tu ciudad. Eh, entonces, de lo que nos... En esa época todavía no resolvíamos el tema del fraude. Ok. Entonces, estábamos como que en un limbo y en una, una como crisis de identidad de que Exacto. es que el resolver el fraude no es el producto que quiero vender, pues pero sí. es el producto que es necesario, es una herramienta que es necesaria para el producto que quiero vender. Sí. Entonces nosotros íbamos a decir, oye, vamos a hacer eh, esta herramienta de pagos. Bueno, bruto, pues, crece la 10 a la semana. Entonces nos regresamos y decíamos, ok, tenemos que crecer después de la semana, pero no podemos quitarle el ojo al, al fraude. Entonces claro. íbamos, íbamos creciendo como que primero de un lado y de otro de un lado. Y de otro. Entonces era súper difícil poder soltarle la, la cuerda al crecimiento si no teníamos confianza en que teníamos lo otro bien hecho. Entonces fue una época de, que con mucho estrés, mucho el involucrarte. Y ellos, ellos lo explican muy bien, que estás buscando 50 prospectos al día. Si tú lo haces por tu cuenta eh, en, en tu ciudad, con tu, tu metodología, estás buscando 50. De repente te meten a un grupo donde todos están mandando 500 al día. Entonces se te contagia, ese acelera y te empiezas a poner en ese modo de no. O sea, yo no puedo ser el que está mandando 50 que todos están mandando 500, yo tengo que por lo menos mandar los mismos 500. Entonces, esa esa mentalidad de, de oye, todo el mundo aquí está acelerado, todo el mundo aquí va por el, el Billion Dollar Company y el Billion Dollar Company en los siguientes cinco años no es en los siguientes 20. Eh, no, no, no. Si sí te cambia mucho, mucho el chip, se te contagia okay. mucho, mucho de eso. Eh, era una época también donde pocas empresas latinoamericanas o mexicanas iban a, a Y Combinator. Entonces, es, es, a, entre dos o tres que, que conocía, compartíamos nuestras experiencias y todos decían, sí, la verdad es que está, está bien acelerado, sí, está bien intenso. Sí, sí, porque te voy a decir una cosa. Yo he tenido varios invitados en, en, en estas conversaciones de Y Combinator y los veo y les digo, oye, relájate, te va a dar algo, o sea, quédate tantito. Pero, pero me da mucho la atención, obviamente, la filosofía. Estos temas del crecimiento, ahorita que hablabas muy bien de lo del crecimiento, no del 10% cada mes, para que doble o eso. Tri Liques la compañía cada año, o sea, una locura, pero de esas locuras que realmente si quieres como founder, porque tienes esos goles eh, retadores. Y ahorita pensaba, tú tenías el, eh, como el problema al revés. O sea, como dices tú, si soltabas la soga, crecías, a, a, a, crecías brutalmente porque el, por, por fraude, si tú quieres, pero crecías. Entonces podías como tener ese indicador muy positivo, pero sabías que detrás y, y acá adentro, pues solo te estabas haciendo loco solo, ¿no? Porque eran fraudes. ¿no? Ahora vámonos a algo, querido Nacho. Hay, hay como tres patitas de este banco de las startups. Una tiene que ver con el equipo, oh, un buen equipo. Otra tiene que ver con el financiamiento y otra tiene que ver con las tecnologías. Voy a empezar con el financiamiento. Háblame de las rondas de inversión. ¿Cuándo cu eh, cu fue tu última ronda? ¿En qué ronda estás? ¿Y qué has hecho con este eh, con, con, con este, este presupuesto? Pues con con este ¿Incentivo, equipo, crecimiento, publicidad? ¿Qué has hecho? Sí. Mira, la primera vez que levantamos capital fue a mediados de 2015, con Friends and Family. Okay. Y, y todo esto se fue a... Vamos a construir este algoritmo. Como muy pronto nos dimos cuenta que, que eso es lo que teníamos que hacer. De, a partir de 2016 fuimos levantando capital eh, en notas convertibles. Con ángeles inversionistas, con redes de, de inversión eh, semilla, con ese tipo de, de inversionistas. Y, y era curioso porque bueno, regresábamos al punto donde levantar capital para decir es que lo que necesito hacer es perder este dinero en fraude para tener información de fraude, para poder resolver el fraude. Está, era un poco difícil, pero fuimos levantando, levantamos eh, cerca de 2 millones de dólares alrededor de... De, de cuatro años. Eh, y llegamos a un punto de hoy ya estamos ya, ya sabemos qué tenemos que hacer. Eso fue más o menos a, a mediados de 2019. Dijimos, vamos a darle un tiempo de, de crecimiento para salir a levantar capital ahora sí bien. Vamos a levantar una, una cantidad importante. este momento llega a principios de 2020. Empezamos a preparar todo. Empezamos a hacer nuestra pues, el timeline de, de levantamiento. Salimos a levantar a principios de marzo, 13 de marzo 2020, todo se cierra, todo el mundo dice: Espérate, porque no sé si mis compañías van a necesitar dinero, entonces déjame eh, guardar ahorita. Este, entonces hablamos en, en agosto, hablamos en unos dos meses, ya que se pasa esto. Nadie sabía si era algo de dos semanas, de dos meses, de un año, y pues bueno, aquí seguimos. Pero ya este, lo que tuvimos que hacer fue: Bueno, espérate tantito. Vamos a levantar una ronda entre los mismos eh, socios para darle tiempo a, a que se normalice el mercado okay. y, y mientras tanto seguimos creciendo. Seguimos creciendo, pero no podíamos invertir en publicidad, no podíamos invertir en promoción. Íbamos reclutando poco a poco las, las piezas que nos hacían falta y, y hasta principios de este año levantamos una ronda un poco más, más grande sin ser grande, pero ya okay. empezamos a invertir en publicidad y en promoción desde hace Cuatro meses okay. empezamos. Ya, ya teníamos por entonces un equipo de 12 personas. En los últimos cuatro meses se han subido tres personas más. Hoy somos 15. Oh. Eh, en este periodo hemos invertido en publicidad, en promoción y sobre todo en hacer más eficiente el tráfico y las conversiones. Hoy tenemos 120 mil visitas únicas al, a, a Money Pool al mes. 120,000 personas pasan por, por Money Pool, algunos pagan, algunos cobran, algunos retiran, algunos nada más van de mirones. Entonces, es un tráfico relativamente bueno, importante. Entonces, adoptamos una modalidad de, decimos un equipo de crecimiento donde se trata de ver dónde hay tráfico y cómo lo podemos convertir. Qué acciones son las que tienen que tener para que empiecen a crear el hábito. Una vez que una persona se crea el hábito, esa persona está atrayendo al resto de, de, sus, de, de su red, porque al final de cuentas no puedes usar Money pool solo. Claro. Entonces, si lo empiezas a usar, vas a atraer más gente para que lo use contigo y así se crea un círculo virtuoso de, de crecimiento. Antes de pasar al tema del equipo, eh, me gustaría platicar ahorita, porque lo tocabas con el tema de las inversiones, ¿cómo adquieres clientes? Eh? O sea, ¿cómo, cómo, cómo estás? atrayendo a estos clientes nuevos para que activen su cuenta y ¿a qué le llamas un cliente nuevo? Al, al que ya transaccionó o solo con hacer un uh, login ¿O ¿cómo está? El cliente nuevo es quien hace transacciones, ya okay. sea que, que pague o que cobre, ese es el cliente nuevo. Okay. Registros tenemos más de medio millón de registros, mm. pero clientes retenidos, es decir, que hacen una transacción de entrada o de salida, tenemos 150.000. Okay. Entonces, la gran mayoría de ellos y nuestro gran motor de crecimiento es el, son las referencias. Es el que, que tú lo uses para que la gente se entere que existe, para que sepan cómo lo pueden usar, para qué lo pueden usar y que ya sea que ellos traigan una nueva, un nuevo caso de uso o se lo recomienden a alguien más. Si tú juegas en un equipo de fútbol y de repente te cobran con money pool, pues luego cuando estás jugando en el otro equipo les dices, oigan, allá usamos money pool Se me hace que estuvo bien fácil. Pues hay que usarlo aquí. no Y así es como se, se ha esparcido eh, principalmente. ¿Sí? No, y, y lo que hemos hecho últimamente es trabajar más, eh, más intencionalmente en crear gente que, que recibe pagos, porque todos, todos de alguna forma en algún momento uh -huh. necesitamos cobrarle a alguien que conocemos okay. y alguien eh, puede ser uno o puede ser diez. Y sí. entonces lo que tenemos que hacer, lo que estamos haciendo ahorita es informarle al usuario que no tiene que ser un grupo de 20 personas para que valga la pena, que pueden ser dos personas y como quiera te hace la vida mucho más fácil. Y lo que estamos viendo es que cuando hacemos esa conversión de alguien que, que le entra el clic diciendo Oye, yo entré a pagar el equipo de fútbol, pero ¿sabes qué? Este fin de semana yo voy a comprar eh, la botella que voy a compartir con mis tres amigos. Entonces mm. este, se las voy a cobrar por Moneypool. ¿Para qué? Para que no tenga que traer cambio, para que no tenga que ir al cajero, para que no se me olvide. En ese momento todo se queda liquidado. Entonces esa persona empieza a atraer más personas por esos casos de uso nuevos. Entonces, estamos, estamos haciendo este, mucho esa eh, conversión, esa mensajería, ese eh, es como un path de, de educación, uh -huh. Entonces, mucho de, de nuestra propuesta de valor, eh, llevarla bien. Y, y eso es como... principalmente estamos invirtiendo. Y ahora, oye, ¿te conviene rescatar a los clientes perdidos? ¿Tienes clientes perdidos? ¿L -l ¿Los ves? ¿Los entiendes ¿O, o no tanto? ¿No te metes con ellos? Sí. Eh, y es, son esfuerzos eh, paralelos, simultáneos, porque si, si vemos la gente que lleva un año sin usar MoneyPool Pool, eh, pues es, es un grupo grande. Como te digo, pues, o sea, si tenemos 500.000 registrados y 150.000 que están eh, todavía activos, claro. decimos, bueno, pues esos 350.000 no, no son pocos y de alguna forma ya tienen, ya tienen la cuenta. O sea, parecería que es fácil eh, traerlos. Ahora, los esfuerzos para revivir a alguien y los esfuerzos para activar a alguien son muy diferentes. Sí, claro. Entonces, estamos más enfocados en la activación y retención. ya, yeah. Porque hemos visto que una vez que eso sucede, los clientes resucitados vienen más fácil por, por gravedad, porque, por atracción que, que okay. causan estos. Porque a lo mejor tú usaste manipula hace dos años. Uh -huh. Con un grupo de amigos y ese grupo de amigos lo dejó de usar, tú te mudaste, tú lo que sea, y entonces lo dejaste de usar y de repente gente en tu, tu núcleo lo empiezas a ver otra vez. Entonces ah pues yo tengo cuenta. Entonces te, te pegas. Pero no, hoy por hoy nuestra, nuestro foco más grande es adquisición y retención. Vámonos a, al equipo. Dime dónde consigues gente, porque yo ocupo gente de tecnología. <risa> este... <risa> Ahorita me hablabas de 15 personas ya y, y, y dime, bueno, creación de equipos de tecnología en Latinoamérica, ¿cómo lo has hecho con el tuyo y, y qué opinas en general de este tema? ¿Y qué te hace falta ahorita, Nacho, en el equipo? ¿Qué di dirías, híjole, esta posición, cómo me hace falta? Y tuvimos muchos, eh, o, o ha habido mucha, rotación sobre todo al principio había mucha rotación de, de, de gente. Como que andábamos buscando cuál era nuestro... Este, no, no, nuestro perfil, ¿no? cómo seleccionar. Y con lo que finalmente nos fuimos, eh, hicimos un programa de, de, de practicantes. Ok. Entonces traíamos a cuatro practicantes, cinco practicantes, este, donde trabajan ya de los últimos semestres. Trabajaban tres meses con nosotros y los me a los mejores les dábamos un segundo término. Y a los que se querían quedar, porque también había otros que, que decían, oye, no, pues ahorita no, o no había fit eh, de alguna forma. Este, y entonces, así nos íbamos como dándole vueltas. Y, y este, entonces nos quedamos. Hoy tenemos gente que tiene tres, cuatro años, que desde que salieron de la carrera han estado con nosotros. Y, y una vez que empiezas a tener equipo, ellos se vuelven la mejor referencia para traer más equipo. Porque cuando le dices a alguien, oye, ¿A quién quieres que contrate? O sea, es alguien que te cae bien, que sabes que, que vas a poner tu nombre en la empresa diciendo yo voy a recomendarlo. No es como cuando te hablan de otra empresa para decirte, oye, ¿recomendarías Osvaldo? Eh, pues sí. Ajá. Pero dice, oye, aquí está Osvaldo conmigo. Vas a trabajar con él. Osvaldo se va a quedar aquí. ¿Qué onda? ¿Lo recomiendas? a Entonces, pues, sí, este, ya. Entonces esa recomendación tiene mucha, mucha fuerza y el crear un equipo de gente que tiene amistad, es súper valioso. O sea, tratamos de, de fomentar que eso suceda aquí, pero que, que también o sea, es eso que tengas dentro de la empresa, sientas, tengo una persona que es mi amiga, que la que puedo eh, que platicar de lo bueno, lo malo, de los problemas. Entonces, eso ha sido muy, muy valioso. Así, eh, casi todos nuestros, nuestros contrataciones han sido por recomendaciones, rara vez si sí han salido así pero es raro que publiquemos una vacante y venga alguien completamente de la nada pero sí sí hemos encontrado joyas ahí este he tratado una persona dos personas ahorita que, que salieron de esa forma y, y este y fueron han sido un, buenísimos estaba hablabas del equipo tecnológico en Latinoamérica y uh -huh. me acuerdo que en los últimos dos años hemos perdido algunas personas uh -huh. porque se van a trabajar a empresas Americanas que en, posiciones, en posiciones remotas. Pues claro. Entonces, a la empresa americana le cuesta la mitad contratar a un ingeniero en México y le están pagando el doble. Entonces, pues, cuando llegaron con nosotros, eh, con uno de ellos tuvimos una plática de que nos dice: Oigan, es que me encanta Monipool, todo lo que he hecho, lo que hemos logrado, hacia dónde vamos, pero no puedo rechazar esto. Era más del doble de lo que nosotros estábamos pagando. Sí. Entonces, Claro que le digo, pues vete, o sea, vete. dale. Sí, o sea, te, vas a regresar en un año y vas a querer pedirme el mismo sueldo, pues, eh, o sea, lo vas a hacer en cualquier lado. Entonces, este, adelante, vete. Y, y es, esa competencia por talento en la región ha hecho que sea más difícil y al mismo tiempo ha hecho que los, los sueldos eh, suban. Creo que eso en el global... Es bueno para la economía, bueno para el país, bueno para el desarrollo, pero como startup founder, pues te empiezas a poner en aprietos de Y te decía, ¿te hace falta alguna posición específica o más a decir, me hacen falta un montón o no sé? Sí, me hace falta un montón. Eh, ahorita la, la que tengo más presente que, que hemos platicado es eh, alguien, un líder de crecimiento. Es, es una posición que dentro de un área que como que no es comúnmente reconocida, pero, pero tiene cada vez más aceptación eh, en, en el startups de alto crecimiento, donde no es marketing, pero sí tiene elementos de marketing y no es producto, pero sí tiene elementos de producto. Y entonces se trata de, de una posición de alguien que se encarga de crear las avenidas de crecimiento y los ciclos de crecimiento virtuoso que hacen que el crecimiento sea exponencial. Eh, entonces, ahorita esa es la persona que queremos contratar en el corto y, plazo. Me atrevo a decir que son contados, ¿eh? que no hay demasiados con ese perfil, este, que muchos están aprendiendo, que llegará el, el, el día en que tengamos muchos más, pero de momento no hay tantos. <coughs> Vámonos al tema de la tecnología, que ya me hablabas de tu socio. ¿Eh? ¿En qué están montados? Eh? Y, y ahorita, por ejemplo, Monipool... ¿Cuántos usuarios podría soportar? ¿3 millones? ¿5? ¿10? Eh, eh, háblame un poco de la tecnología. Ya por la forma en que, en que trabajamos, eh, pueden ser millones de usuarios y no tenemos ningún problema. Ok. Eh, porque tenemos mucha nuestra, nuestra estructura tercerizada y está este, conforme la vamos consumiendo. O sea, estamos montados en AWS. Entonces, necesitamos más capacidad y se contratan menos que ya se deja de contratar. Entonces, como vas consumiendo por ese lado, es escalable al nivel que, que querramos. Eh, es interesante la pregunta porque cuando empezamos, empezamos con o sea, como el concepto del MVP de vamos a hacer una página. ¿Por qué? Porque ahorita no necesitamos... Están de moda las aplicaciones y todo eso, pero el... Demostrar el concepto no es necesario tener una aplicación. Vamos a sí. hacer o Entonces, sea, arrancamos con una página y ay, por el 2016 empezamos a decir: es que la mayoría de nuestros usuarios consumen el producto en móvil. Entonces, aunque sea una página web, eran móvil. Entonces, oye, vamos a hacer esto, eh, vamos a hacer una aplicación móvil. Entonces, empezamos a querer contratar y empezamos a dar talento y empezamos a. Y coordinar tres proyectos, uno web, uno iOS y uno Android, está bien complicado. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer primero uno, luego otro. Y luego empezamos a ver que es que las actualizaciones y las iteraciones. Y, y luego fue un, a ver, vamos a hacer uno solo. Y ahora pues, lo que hoy tenemos es tenemos una web app. Y tenemos bueno. elementos que son nativos de Android y de iOS. Pero la gran mayoría de, del funcionamiento está en un solo código. Entonces puedes hacer cambios muy rápidos, muy ágiles. Hay funcionalidades que no vamos a poder tener, pero que es, es el, el sacrificio de eso más que se compensa con la velocidad con la que podemos iterar y con el tipo de experimentos que podemos hacer, eh, la, todo ese tipo de cosas. Entonces fue, fue como salirnos un poquito del, de, de, de una mentalidad muy rigorista de es que tiene que ser una app para cada una de las plataformas, un código para cada uno de ellos. No, no, no. Y eso también nos ayudaba mucho. a, a En el momento de contratar, no teníamos que contratar especialistas, sino generalistas, que de esos había más, más en el mercado. Qué interesante. Bien bajado ese balón. ¿eh? Ahorita, como lo estás exponiendo, suena bastante interesante, porque aparte, ¿sabes una cosa? Estamos muy acostumbrados a veces a construir. Lo que nosotros creemos que el mercado quiere, ocupa y desea, y, y a veces no, ¿eh? le llegas al mercado y el mercado te dice relájate con que nos mantengamos con esto. Porque al final del día, Nacho, con una solución bien armadita, bien hechecita, bien comunicada, muy transparente, muy honesta, sobre todo en esto de la fintech, casi, casi vas a estar arriba de los bancos tradicionales, que, que la banca tradicional a todos nos tiene. Pero enfadados, pero hartos, pero cansados. Eh, por eso obviamente es un boom el tema de la fintech en Latinoamérica. O sea, ve cuántos unicornios y ve cuántas eh, cosas interesantes están sucediendo. Te agradezco bueno, estos comentarios de tecnología. Vámonos a lo siguiente. Esta ventaja injusta, este activo o habilidad que nadie más tiene y que te hace diferente. Yo, yo vi tu competencia, veo quienes más hacen cosas muy interesantes. Seguramente tú también los has visto y los conoces, pero háblame de lo que a ti te... Te hace diferente. El, el principal punto diferenciador con cualquier cosa tiene que ver con este eh, algoritmo de, de prevención, pero con las capacidades que desarrollamos para hacer eso. Porque hoy por hoy yo puedo hacer una evaluación de riesgo mucho más certera de la que pueda hacer cualquiera en, en el mercado okay. y, y sin, sin agregarle fricción al proceso. Entonces, con esto, yo, para empezar, tengo mejores eh, unit economics. O sea, mis márgenes son buenos, mis márgenes eh, no, no están tan apretados y la parte de costo la tengo súper bien manejada. Entonces, si yo hoy crezco por 10, el dinero que me va a costar crecer ese por 10 va a estar mucho más controlado de lo que tiene cualquier otro. En el camino que nosotros hemos eh, tenido. Hemos notado cómo gran parte de, los, de, de las aplicaciones terminan por cambiar su, su, su propuesta de valor, de no hacer este, el, el, el pago, el recibir pagos como su, su funcionalidad core. Eh, la, hubo, hubo varios que, que supimos cerraron y dicho por ellos, donde no supimos manejar el contracargo, entonces, pues no, no tenía sentido estar quemando millones de pesos. Al mes para, pues para fondear a los fraudes. Pues no. Sí. Este, otros que viendo eso y, y lo difícil que era generar la tracción, fueron a... Pues vamos a hacer un neobanco ahora con la regulación fintech y con el hecho de que sí. pues, he adquirido, pues voy a darle otros productos que son bancarios y voy a sacar una tarjeta y voy a hacer como esta parte. Eh, que haya que, productos que haya afuera, que sean como... En el concepto de paga y recibe pagos de cualquier forma, en cualquier plataforma, de, prácticamente no hay. Okay. Existe, o sea, las transferencias de dinero existen. Mandar dinero por Space de un lado a otro existe. Pagarle a un amigo con tu tarjeta de crédito es muy raro. Permitir que un grupo de personas tengan una cuenta compartida, donde es un grupo, una cuenta compartida para Comprar las cosas de, del regalo para una cena, eso también es muy raro. Entonces, la, la ventaja que nosotros tenemos es que gracias a que hicimos todo este trabajo previo y que tenemos estas capacidades de analizar datos, hoy nosotros nos podemos dar la libertad de crecer mucho más rápido. Yo no tengo eh, miedo de ahorita de... Oye, si le metes billones de pesos a Google Ads y te llegan 3 millones de personas y resulta que dos son fraudulentas, pues no van a pasar. No me van a mm. poder robar un peso. Entonces, eh, con eso me, me siento mucho más tranquilo de, de poder crecer, cosa que hemos visto que la competencia no tiene. Uy, qué interesante cómo has aprovechado a tu favor. Eh, el, los temas culturales también de Latinoamérica. Ahorita que dices cómo le has dado la vuelta a los fraudes, esa onda es, es en todo el mundo. Pero en Latinoamérica, híjole, tenemos un colmillo largo y retorcido. Eh, la onda también que decías hace rato del equipo donde tiene que haber amistad. y Te lo digo porque el tiempo en el que trabajé en el Silicon Valley me, me encantó los tres años, pero honestamente nunca hubo un equipo donde fuéramos como cuatachos ¿Sabes? Era como una relación cordial, sí. eh, elegante, fina. Pero no, y, y es cierto, el tema cultural para México, el tema de amistad, es, es un tema, eh, es otro boleto. Pues un poco como el tema familiar también, ¿sabes? Los mexicanos, nuestras, nuestras tradiciones. Mira, hoy que es 2 de no, noviembre, por cierto. Pues qué interesante ¿eh? que, que te puedas hacer como todos estos enganches y aprovechar pues, los dos temas culturales, porque también conoces el tema cultural tipo gringo, tipo white combinator, tipo silicopal. Para ver qué puede desarrollarse más adelante. típicamente Todavía creo que para un banco grande eh, somos muy chicos como para distraer su atención en, este, en operar esto, pero, pero si hay algunos que, que les interesa. Y definitivamente sí si hemos tenido acercamientos con intención de compra que todavía no, no estamos nosotros listos para, para traer a, a un estratégico de esa forma a que dicte la estrategia de, de la empresa. Hay mucho trabajo todavía, hay mucho crecimiento. Y, y para poder generar retornos interesantes para nuestros socios, eh, creo que en sí, Money Pool por sí solo tiene la capacidad de ser un billion dollar company en los siguientes cinco años. Entonces, todavía no es momento de, de traernos a, a un estratégico. Interesante. Ni modo que a ti te cuenten el tema de fusiones y adquisiciones, no que <risa> lo <le> sabes bastante. Qué <risa> interesante. Eh, tema de distracciones para, para los CEO, para los que llevan pues, todo el tema desde arriba, como tú, ¿Qué, ¿qué te distrae o qué no te debe de distraer? Te cuento un poco, ¿no? Ahorita el tema de una fusión adquisiciones a veces muy una distracción grande, puede llegar a ser. He visto otros CEOs muy metidos como en un tema del de CEO influencer. O sea, como que se hacen influencers y ahí andan dando pláticas. No me parece mal, pero me parece una distracción. Cuéntame. ¿Hay algo que te distrae o cómo evitas las distracciones eh, eh, para, para ti, que estás a, a la cabeza de todo esto? Creo que lo, lo, lo pones bien en el tema de, de distracciones. O sea, es, okay. ese es... tienes un Tu día dura 24 horas, igual que el de todo mundo. Uh -huh. Entonces, tienes que escoger a qué le quieres dedicar tiempo. Entonces, hay, hay algunos eh, CEOs, fundadores que, que dedican parte de su tiempo a crear su, su marca, como yo soy el experto en ventas. Entonces pues creo mi marca como ventas. Y si eso también, porque no conozco lo que hay detrás, pero si eso también eh, lo están aplicando en su startup y funciona, pues bien, digo gracias, porque aparte comparten sus conocimientos me hace muy, muy valioso. Eh, creo que dentro de todas las cosas que, que estás haciendo en la empresa, cuando te empiezas a rodear de la gente que cubre los huecos que, que tú no puedes hacer, te puedes empezar a, a liberar y a distraerte con, con otras cosas. Pero al final de cuentas pues tú escoges en qué quieres eh, crear tu, tu marca. Eh, para mí, A mí me, me encanta apoyar y ayudar a, a, a gente, más en un, en un nivel personal. Eh, hasta hace dos, tres, dos años yo daba una clase en la universidad, aquí en el TEC. Y muchos de mis alumnos me buscaban como para platicar, oye, traigo una idea de negocio, quiero hacer esto. Y, y me encanta ayudarlos, pero sí llegó un punto donde dije, a ver, voy a limitar, porque como dices, eh, empieza a ser una distracción porque aunque me encanta, no puedo, no, no, mi día dura 24 horas y tengo que eh, trabajar y tengo que hacer ejercicio y tengo que dormir y tengo que convivir con mi esposa y tengo que convivir con mis hijos y tengo que... <risa> que entonces... Eh, me, me he llegado, soy súper cuadrado de, en mi calendario, lo que no está, no existe. Sí, claro. Y, y tengo un hueco donde pongo una hora a la semana uh -huh. si hago estas conversaciones de, este, de, de, para ayudar a, a alguien así. Y de repente si me toca alguien que me dice, oye, pues, yo sí, tengo un lugar dentro de un mes. Me dicen, <risa> no, espérate, es 15 minutos. O oh, ya sé, pero es que son 15 minutos tuyos y 15 minutos de todos. Y entonces ahí es donde empiezas a, a, a, a distraerte, como dices tú. Entonces tienes que ser súper riguroso. Eh, ser generoso con tu tiempo es, es lo más que puedes hacer, pero eh, tienes que considerar todos los que quieren parte de tu tiempo, que son tu familia, que son tus amigos, que son tus hermanos, tus papás, tus hijos. O sea, y el trabajo, claro. el trabajo. Qué padre tú, la claridad y, y muchas gracias por eso. Oye, Nacho, los KPIs que no te dejan dormir, los que siempre traes en la cabeza, ¿qué, qué, qué traes ahí KPIs? El, el KPI más importante es transacciones. Transacciones okay. a la semana es el, el número que, que tenemos más eh, presente okay. y de ahí se derivan pequeños KPIs, como que en parte de, del que mi socio es ingeniero, pues es ingeniero químico. Yo soy ingeniero químico. Cada quien en su ruta se fue. Él se fue por tecnología. Yo me fui por finanzas, administración y, y negocios. Este, pero nos entendemos muy bien. Y como vemos, es, a ver, transacciones. Transacciones es el resultado de una fórmula. Sí. Y esa fórmula es A por B te da transacciones. Sí. Ok, sí. pero B es el resultado de C por D y A sí. es el resultado de E por F. Entonces puedes ir desmenuzando todo y diciendo, ah, bueno, ya cada quien, en lo individual, tiene que tener su indicador y cómo se va conectando a, a, finalmente, transacciones. Buenísimo. Y me queda claro. Voy a cerrar con dos cosas. El presente y el futuro de la compañía. Ya se nos fue el 21. Parece que COVID ya se va también Eso parece. Ojalá. Ojalá. Entonces, está el gorro. Este, el, bueno, presente y, y futuro de la compañía. Cerremos con esos, con esos temas, querido Nacho. Sí, claro. El presente de la compañía es... Tenemos que consolidar ese equipo de crecimiento. Que El equipo de crecimiento lo que hace es implementar metodologías de crecimiento y procesos. Y esos procesos van a perdurar en el tiempo. Hacia el futuro, ese, esos procesos son los que nos van a llevar al millón de usuarios. El millón de usuarios es el, la meta que tenemos en los siguientes 24 meses. Eh, y en ese momento es un, un tamaño de red que es significativo a nivel México para eventualmente poder llevar esta red hacia Latinoamérica. Ese es nuestro, nuestro scope, es llevar esto hacia esos países que tienen similitudes con México en cuanto a penetración bancaria, penetración de Internet, culturales, en el tema de, de cómo eh, te agrupas para las cuestiones sociales del fin de semana, de de regalos con amigos, familia, vecinos, todo ese tipo de cosas. Totalmente. Aparte, si buscas una nueva ronda, eh, eh, va a ser tremendamente interesante y atractivo para un VC tipo en Silicon Valley, en Austin, en Miami, el saber que vas por la región, ¿no? O sea, que ya no nomás quieres jugar en México, vas a jugar la región. Eso los empalaga, ¿no? Querido Nacho. Muchas gracias por, por esta entrevista. De verdad, la disfruté mucho. Creo que hay que volver a platicar en el futuro. Eh, a ver cómo, cómo fue todo con tu socio también, integrarlo a estas conversaciones. Eh, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. También yo disfruté mucho. Muy buena plática. Y claro que sí, seguimos en contacto. Venga, queridos amigos de Interesante. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.